Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una semana más a mi canal si es la primera vez que me estás viendo me presento soy Katy de oliveira y soy farmacéutico experto en dermofarmacia y el día de hoy te voy a enseñar cómo construir tu rutina cosmética no importa en qué paso estés si eres súper principiante o eres muy avanzado pero antes si estás viendo este vídeo y no te has suscrito porfa suscríbete porque este año tengo la meta de que lleguemos a ser 20.000 suscriptores a final de 2022 hoy en día el tema de la cosmética se ha vuelto muy de moda está muy en boga es uno de los temas más buscados en google y ciertamente hay mucha confusión porque hay demasiada información pero tranquilos hoy voy a explicar paso a paso cómo debemos ir construyendo nuestra rutina cosmética sin importar si sabes mucho o poco del tema hoy te voy a ayudar lo primero que tenemos que tener en cuenta son los objetivos que tenemos con nuestra rutina cosmética y en cualquiera de sus etapas vamos a tener dos fundamentales por la mañana será Preparar la piel para todos los agentes que van a poder incidir sobre ella, como puede ser la polución, la radiación, etc. Y en la noche será reparar todos esos daños que han tenido tu piel durante el día. En resumen, preparar y reparar son tus dos palabras claves. Pero ¿cómo se hace esto? Veamos. Evidentemente como todo en salud comienza con rutinas saludables. Eso se refiere a tu alimentación, a tus horas de sueño, a tu manejo de estrés, etc. Todo esto también se va a ver reflejado sobre la piel. Y si no me crees, recuerda esa cita importante en donde estabas un poco nervioso y justo antes de esa cita te sale un grano. Eso es el estrés que actúa sobre tu piel. A nivel cosmético, el primer escalón de la pirámide va a venir dado por algo muy básico. Si me sigues en mis otras redes sociales, ya lo habrás escuchado 800.000 veces y estarás un poco cansado de esto, pero no me canso de repetirlo. Los pasos básicos de toda rutina, no importa dónde estés, serían limpieza, hidratante y protección solar. Esto es independientemente de si eres hombre o si eres mujer o la edad que tengas ya luego adaptaremos nuestra rutina según nuestra edad aparente y no la edad que dice tu carnet de identidad. En esta base de la pirámide de limpieza, hidratación y protección solar a mí me gusta añadirle una pequeña estrellita y son los antioxidantes, mejores conocidos como la vitamina C, niacinamida, resveratrol, DMAE, etc. Cada uno de ellos tiene una función particular y se va a adaptar mejor dependiendo de tu tipo de piel o tus necesidades. Por por ejemplo si tu tipo de piel es grasa va a venir mejor una niacinamida porque aparte de ser un antioxidante te va a ayudar con la seborregulación por el contrario si tienes una piel que es mucho más envejecida un de te va a venir muchísimo mejor porque aparte de ser un antioxidante te va a ayudar con la firmeza de la piel la vitamina c viene a ser como el antioxidante estrella en este caso que pueden utilizar múltiples tipos de piel y es como una especie de comodín si no sabes qué antioxidante utilizar utiliza la vitamina C. Estos antioxidantes van a preparar la piel para evitar que la incidencia de la radiación solar dañe las primeras capas de tu piel. En conjunto con la protección solar, lo que vamos a hacer es un escudo para evitar esas lesiones futuras en tu piel y que se vean los signos de envejecimiento. Ya una vez que dominas este escalón de la pirámide podemos pasar un pasito más arriba. Vendrían a ser los tratamientos de acción intensiva. Y aquí encontramos tratamientos para las manchas, como pueden ser los retinoides, el ácido celaico, el cógico o el tranexámico. tratamientos. Exfoliantes como pueden ser los alfa hidroxidácidos, beta hidroxidácidos o polidroxidácidos, O tratamientos para el acné que te especifique tu médico tratante Generalmente estos tratamientos los utilizamos por la noche cuando reparamos a nuestra piel La intención de esto es para dejar la mayor cantidad de concentración disponible a los antioxidantes por la mañana Y en la noche poder absorber mejor toda la concentración de estos agentes reparadores Completamos el protocolo de cosmética con... Con el último escalón y vendrían a ser tratamientos semanales como pueden ser mascarillas exfoliantes o hidratantes eso típico de domingo de mascarilla que tanto vemos por las redes pues sí este sería el último paso de la pirámide cosmética pero aún así hay muchos de los tratamientos que no van a ser suficientes y tendremos que acudir a un paso extra y serían los tratamientos médicos estéticos Un ejemplo muy claro es el melasma Muchas veces queremos que con los cosméticos se nos vaya el melasma Y esto es prácticamente imposible El melasma tiene un componente que es muy hormonal Mientras esté la alteración hormonal va a seguir siendo este problema Por lo tanto, la base de tu pirámide cosmética va a seguir existiendo Y debe seguir existiendo en tu tratamiento Pero te tendrás que apoyar de vez en cuando De tratamientos estéticos que te potencien ese efecto. Esto también aplica para el acné, para la flacidez o para otro problema que puedas tener con más avance. Recuerda estos datos importantes a la hora de construir tu rutina cosmética. 1. Conocer tu tipo de piel a profundidad. Existen tipos de pieles grasas y tipos de pieles secas. Existe algo también llamado piel mixta, pero es como tratarla como más piel grasa. Para identificar tu tipo de piel, simplemente te vas a lavar el rostro con tu limpiador habitual, te secas la cara a toquecitos con una toalla específica para el rostro y dejas pasar aproximadamente unos 30 minutos. Al cabo de 30 minutos vas a observar tu piel cómo está. Si tienes brillos generalizados, tu piel es grasa. Si sientes la piel tirante, seca, arrugada, que necesitas una crema urgente, tu piel definitivamente es seca. Y si sientes una combinación de ambos, generalmente brillos en la zona T, y las mejillas bastante secas, tu piel sería mixta. Adicionalmente a esto, podemos tener pieles que sean sensibles tanto en piel grasa como en piel seca. Y tendrías una piel grasa sensible o una piel seca sensible. También tenemos el tipo de piel deshidratada, que no es un tipo de piel, es una condición de la piel. Y en el caso de deshidratada, es por estar utilizando productos que sean muy astringentes para tu tipo de piel. Esto se corrige mediante la utilización correcta de tus productos en la rutina cosmética. Ya conoces tu tipo de piel, ahora debes conocer qué edad aparente tienes. Generalmente, entre los 20 y 30 años, no hay líneas de expresión. Ni siquiera al gesticular. En el segundo estadio tendríamos ya las primeras líneas de expresión. Sería entre los 30 y 45 años de edad. Y estas se marcan especialmente cuando gesticulamos. Por ejemplo, si yo estoy seria completamente. Hay una que otra línea de expresión que puedo tener aquí. Pero si te fijas en mi frente, no tengo líneas de expresión. Entonces sería algo característico de las personas entre 30 y 45 años. Porque cuando gesticulo... Si sí, se me marcan. Siguiente escala. Entre los 45 y 60 años ya tenemos instauradas arrugas o líneas de expresión aún y cuando no gesticulamos. Y de los 60 en adelante tenemos líneas profundas, marcadas incluso cuando no gesticulamos. Sabiendo tu tipo de piel y tu edad aparente de piel, ya podemos construir nuestra base de rutina diaria. La rutina de la mañana quedaría de la siguiente manera. Limpiador adecuado a tu tipo de piel. Contorno de ojos para proteger esta zona que es tan delicada. Al utilizar un contorno de ojos, lo que hacemos es una especie de máscara protectora para evitar que los activos vayan a pasar a esta zona y nos puedan irritar. Luego vendrían tus antioxidantes, el que hayas escogido. Y por cierto, no necesitas utilizarlos todos. Si escoges uno, está perfecto. Recuerda que mientras menos productos, menos interacción hay. Y hay menos probabilidad de que se te irrita la piel y se te pueda manchar. Vendría tu loción hidratante, adecuada a tu tipo de piel. Protección solar siempre, aun y cuando sea invierno, nublado o lluvia. Y si deseas, un maquillaje correctivo para tu piel. Por la noche la rutina quedaría de la siguiente manera. Doble limpieza. Es fundamental que hagas una doble limpieza para poder arrastrar toda la suciedad, polución, etcétera del día. Se hace con una base oleosa y luego una base acuosa. Y no tengas miedo si eres de tendencia a piel grasa. Las bases oleosas las puedes utilizar porque luego son arrastradas y limpiadas con tu limpiador acuoso. No te quedan residuos de grasa para nada. Es la mejor forma de limpiar correctamente y profundamente la piel sin lastimarla. Luego de esta doble limpieza vendría tu producto de contorno de ojos. Nuevamente para proteger esta zona. Posteriormente tu tratamiento de acción intensiva. Que pueden ser alfidroxidácidos, retinoides, ácido tranexámico, cógico, acelaico, etc. Tu loción hidratante nuevamente puede ser la misma de la mañana. Adecuada a tu tipo de piel. Y una vez por semana recuerda el protocolo semanal cuando estás en el último paso de la pirámide de mascarillas semanales. Vamos con las rutinas nocturnas según la edad aparente, que aquí es cuando cambia mucho más la cosa. Si tienes entre 20 y 30 años, no vas a necesitar mucha cosa. Pero si tienes algunas condiciones como puede ser acné o manchitas, puedes utilizar unos retinoides dos a tres veces por semana. Puedes utilizar alfa hidroxiácidos una o dos veces por semana. Y el resto de las noches utilizar ácido hialurónico o agentes que sean hidratantes para tu piel. Entre los 30 y 45 años vamos a subir la cantidad de días de retinol. Por la noche. Sería unos 3 a 4 noches de retinoides y las puedes intercalar con algún tipo de alfa-hidroxiácido, por ejemplo un glicólico. O si tienes algún tema de manchas, puedes utilizar algún tipo de ácido tranexámico o cógico. Si tienes algún tipo de dermatitis seborreica o acné, puedes alternarlo con un ácido acelaico y recuerda tu exfoliación semanal y mascarilla semanal entre los 45 y 60 años vas a utilizar algún tipo de retinoide de 4 a 6 veces por semana si quisieras utilizar algún otro agente que sea transformador de la piel puedes buscar formulaciones que ya contengan el retinol con este tipo de activos por ejemplo un retinol con un tranexamic Debes hacer igualmente una noche de exfoliación semanal y la mascarilla semanal. Y para más de 60 años se recomienda que todas las noches se utilicen los retinoides. Que estas concentraciones sean altas según la tolerancia de la piel, evidentemente. Y que sean fórmulas que sean mezcladas entre varios agentes transformadores de la piel. Para así poder aprovechar al máximo y optimizar tu rutina. Recuerda la exfoliación semanal y la mascarilla hidratante también. Y hasta aquí todo lo que puedes saber a nivel general de cómo construir tu rutina. Pero si esto te ha parecido muy lioso, no te preocupes. Sígueme porque vamos a hacer muchas más rutinas especiales para cada tipo de piel y cada condición de piel. Dale también a la campanita para que no te pierdas ninguna notificación de cuando salgan este tipo de videos. Y compártelo con alguien que le haga falta este tipo de información. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos la próxima semana. Chao.